Libre izquierda Si sí, fue como esa otro Pero... ¿Y en tierra? Para ¿Está vos. abajo? esperamos a los de las armadas y mantenemos posición antes de entrar al punto no tenemos que continuar la avanzada porque ya ellos están en el punto castillo ¿me tienes en visual? sí pequeña isla que está adelante ah, sí, sí. entonces lleguemos lleguemos a sí. todo de una vez Esto, entonces muchachos cambió castrillón tome la punta de la formación después le doy a días poseidón cinco bueno, cinco poseidón eh, informo además paso después de posición la de historia cañas eh, y áreas 4, cuando tú? estemos en punto de efecto, sí. le comunico nuevamente para que hagan, que hagan la avanzada de cambio. A decidir si el cambio sí, vamos, vamos, vamos. Vámonos. Voy muy. cuando le empeces a... a ver la... la costa del río, vas a decirle otra tenemos que pasar es? los primeros cuatro los últimos cuatro en los cobertura sí. o seidón águila me copia aquí águila le copió me confirma la zona el helicóptero está despejada cambio teniente me recibe 40. confirma, toda esta zona está despejada, no tienen visual de nada. Negativo, hasta, hasta el momento no tengo visual de. Nada. Hay que hacerle Listo, cano, eh, el ingeniero se va a adelantar y va a hacer la limpieza ahí se cano al helicóptero Eso que no hayan dejado nada. Y vamos estableciendo puntos de seguridad por todo esto. Sargento, ¿vale? Todo el mundo okay, voy atrás, Gloria, aquí Poseidón, ya pueden pasar por ambos, dados, ambos lados del punto festo, cambio Recibido Poseidón, aquí Gloria, nos encontramos a un ¿Está bien? Parece es que está bien. O sea, a hacer coberturas a empezar las reparaciones. Listo, listo. Uy, ¿y este banque? Tenemos que estar interesando. Me ayuden a hacer coberturas porque pues no. Quiero reparar el helicóptero. Tienes ritmo cardíaco, teniente. Teniente, no te sigue copio siga vienen los de la armada? afirma van a pasar por ambos lados en lanchas así que pendientes ya los allá donde van al whisky Los tenemos a visual, así procedemos a pues, sigue. Viene cerca con reparaciones. Ah, hágale, listo, vez? de una. Venga, yo pienso que se está pagando por la vela, por allá. Ya, ya, manda a que verifiquen eso. Okay. Que yo y sepa, no hay más aliados. Que nos vengan. Venga, pero son ven bien mal, pues es que no nos ven. Pareciera que te va disparando al piso, no mames. No, pues entonces aseguremos las demás zonas, no sabemos si vienen parada de tangos también. Ya, ya los demás se están haciendo perigüen en Ya, perfecto, dale No, menos Pero mal los viste, yo los había visto desocupado. Este lado no necesita tanta gente Ya están todos acá no necesita tanta gente de pendiente porque el enemigo tiene que pasar bastante No, no los, los ven, we más we we agarrados. no los ven allá al fondo ¿Donde? ¡Gala Eso es del lado derecho Si, sí, ya manda la infantería para allá, pero no sé qué está pasando Gloria, me copia, ¿qué pasó con el objetivo que le asigné? cambio eh, Aquí Gloria, negativo la la visual. visual. El listo? Háganse una segunda pasada por ese punto que nos estamos hostigando desde allá a cambio. Ya leí. Ya leí. lado derecho también escucho. y los objetivos, cuidado. Así que el helicóptero hizo buena limpieza. Grupo, hay un grupo numeroso por 50. Veo un objetivo, veo un objetivo, 40, 40, 40, 40, 40, sí 40, se, se mueven varios objetivos al fondo detrás de los árboles Son aliados, o enemigos No sé, no sé, no, no tengo visual, todo el uniforme Varios objetivos movilizándose Detrás del árbol grande al lado de la piedra hay uno, justo Moviéndose atrás de ellos A ah, decir, el teniente, Venga, jugar por ahí te cañas Dígame 40, 40 en 40, 40 detrás de los árboles y las piedras Veo varios objetivos movilizándose ¿A cuántos metros? Ah, del lado de allá de la isla Sí, señor Al otro lado Hay uno justo que está detrás del árbol Y está, pas está pasando uno al lado de la piedra No, no, dele, dele, dele, eso es enemigo Todos los aliados estamos de esta zona Sí, Se fuego, sí, sí, sí Dele, dele, dele, que le están dando a isla. por acá qué Uy. Teniente ¿tú vas no sigo? Bro. Vale, Gloria, equipo seguido, me copias. ¿Eso es personal de la Armada, mi teniente? ¿Eso es personal a, de la Armada? Afirma, afirma, pero. Como, Como que no veo que las lanchas se muevan. Oye, esos objetivos están a 800 metros, estos fusiles no van hasta allá. Águila, equipo seguido, me copias. Gloria para el se de un capitán Digarlo allá Informo ambos vehículos Ah, líder cambio en lanchas perdidas Afirmativo Entendido y todo su personal está 5-8 6-1, nada más Cabo Castro y Cabo Pinilla operativo Cambio Entendido intenten llegar hasta el punto de festo cambio Decir Oye, Castellón, en la juega que por ese lado vienen dos infantes, ¿listo? ¿Ten correcto, ¿Ten correcto Arraízalo, ten ten los tengo. Dígame No, no hay lanchas, tocó mandar a Águila ¿Cómo? No hay lanchas, tumbaron a las dos Ay, mar... Águila, ¿me águila, copia. No, Aquí Poseidón Aquí Poseidón le copió Águila, solicito no que haga una pasada por el lado eco-eco del punto esto. cambio ¡Uy! Uy todo Ya ya los mandé por ese ¿Sí? lado Dime Están viniendo más objetivos de allá de esa zona Si ¿Sí les podemos dar démosle porque aquí nos tiene optido ¿Sí? Negativo mi teniente Nada Está no, no llega No están a 100 metros Está muy lejos Rumbo 301 Se los marcamos a los pilotos a ver Hágale sí, Ya le marco Águila, que Festo. Solicito también que cuando finalicen ahí hagan una pasada por el lado de whisky. Exactamente en 299 y 110 del punto de efecto, La juega ahí. ¿Qué yo ¿Qué les pasó? Le informo. Dígame. cumplido, eh, teniente. Listo, vale. Cuéntame, Pinilla. Cayeron las dos lanchas, señor. Están fuertemente armados en esta zona. Vale. Tienen múltiples RPGs. Eh, soldado cuervo y soldado huerta se están eh, abatidos, señor. Vale, entiendo. Combate. Eh. Ok. Entonces. Vamos a ver si vienen dos muchachos más que llegaron a base. Y los a ver, metemos a su unidad también liso. Pero señor. Podría ser dado caso. Pues eh, del buque de gloria todavía tenemos vehículos allá en la zona. Eh, no que yo sepa, pero igual eh, vamos aquí, liso. Tocó infantería. En el punto del No, no. No hay nada. Ya, ya me confirmaron que no había nada. Para tirar, ¿no? Sí, sí. Listo, entonces atentos ahí. Venga, venga conmigo, Domínguez. Domínguez al punto del helicóptero, cambio. tiró al pato, Águila. Me confirma tiempo estimado de llegada a efecto. Cambio Águila. Me reporta por seguidor. Tiempo de estimado de llegada, a dos minutos. Copy ya. Ya viene el Águila en dos minutos. Tomar gasto en balas ahí. Listo, hagámosle la seguridad al helicóptero que ya nos vamos que gastó en los el... ah, ah, no, lo no la... ondes de la... ah, lo del arma, listo que hagan algo yo les digo que creo que estoy viendo a un man del arma, tira va? aquí <risa> Águila, para Poseidón, sí, sí, tenemos en visual sí, sí, trazadoras sí. de enemigos eso, eso ¿es un man del arma? bueno, bueno, bueno apóyenlos, apóyenlos, que ya no podemos... no, no, no tiene botas, no, no es un man desastable, teniente le voy a dar el apoyo. ¿verdad? No, no, no. Hay que, hay que buscarlo. Nos vamos todos. Listo Águila, puede hacer el descenso. Baje, baje. Recibido, poseído, Me dirijo hacia la zona. Vaya, se vaya, se vaya. ¡Ey! Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Teniente, interrogo, escucho, vamos para arriba? Sí, sí, sí, sí, sí. Swan, Swan, Swan, Swan, Ahí arriba. Para el el aquí, aquí, 5-4, haganos la seguridad que nos desplazamos hasta la LZ que está cerca a tener. ¡Vuelvo, suelte! Da ¡A uno! ¡Dala, prenda la! Los demás infantes. Más ah, muy bajos de combustible. Puerta. Nada, ah, nada, no, no, no, no sabía dónde estaba, o sea Afirma, LZ Se alcanza a llegar ida y di vuelta uh, sí, creo que sí, creo que sí, Dorado. durado Hágale que no haga re revoluciones digo, Copy Vamos un favor, me modula, no alcanza a configurar la frecuencia de radio, así que module el control Copy, copy, copy Dos los infantes van aquí, ¿no? Hola. Aquí Águila, uno para infantes. Vale. Ponceito, me reporta lo siguiente Le confirmo Águila, le... Eh, parece que se quedan dos infantes en el punto efecto. si los pueden buscar y desplazarse sí, de una hasta el LZ cercano a Atenea, es perfecto, Lizot. Se quedaron dos infantes, ¿en dónde? Punto esto? festo, pues sí, avísanos, ahí, mantelo que... Mantengo, esperen, esperen, esperen, O muy altos y el lado derecho si salimos nos parto, en las patas Afuera En a de la derecha. low <risa> <risa> <risa> Edico. Vamos suave, no, ¿no? Está. es una contusión, es una contusión Ah, pues que se vende, bueno, no, no, perfecto un... Use Camino cartero, Los caminos de carteros ahí, bien bacán Dale Tengo uno de peso, eso no actúa Águila 1, me confirma, usted tiene comunicación con el piloto, Chan? Águila 2 a Águila, eh, perdón, Águila 1 a... a Poseidón, negativo se me está reportando, pero creo que es por otra frecuencia. Ya, ya me comunico con él. Copy, intenta establecer comunicación con él, que haya cambio de helicóptero y que llegue a esta base nuevamente a que en seguridad, listo. Elegimos con a descampio. El cambio Entendido. Negativo contacto visual de tangos hasta el momento. Águila 1, me copia. Águila 2, Águila agu 1, Águila 2, me copia. Abrir la puerta. 3 2 1 Limpio. ¿Todo está limpio? Eso casa grande. Aquí la 1, aquí la 2, ¿me copia? Despejado De gloria para fosorgánica, casa. Copi. Qué qué hay? User left your User channel. joined your channel. Limpió. Parece el no la uno, aquí la pues dos, le Pues hay dos muertos nada más. Tres. Tres ¿Tomas? ¿No más? No. Bueno, ya veo que vienen los infantes allá del lado 40, 50, no No firmo. Apenas ellos lleguen, no. pasamos al punto A de. ¿Listo? La colección de cajas. ¿Qué metro, Ay, Viterio, ¿Qué este? Ay. Creo que... De aéreo para unidades en tierra, eh, nos encontramos sobre a Hades. Al momento no tenemos en enemigos en visual en las zonas abiertas 5-4, pues ya estamos en contacto, cambio Recibido De gloria Poseidón, nos salieron contacto, cambio 5-4 Ya los infantes llegan de último y establecen contacto. Ah. ¿Del arma? Sí, eh, sí, sí. Agilicen, hay que ayudarlos. en tierra en este momento estamos viendo trazadoras que salen desde el eco desde el puesto del eco para que tengan precaución 560 somos los del eco los del whisky sur whisky no somos nosotros cambio recibido recibido los prestamos vigilancia mientras tanto copy se pueden hacer un ablandamiento 400 metros exactamente hacia el sur whisky de la posición de donde estamos cambio Recibido, próximo a realizar el andamiento por parte de 5 Hago marcación propia de Humo Azul, cambio. Copiado fuerte claro, marcación Humo Azul para el ataque. No, negativo, Humo Azul somos negativo, nosotros en la juega. Para humo Azul, eh, ubicación aliada. Copy. Gloria para todos, tenés sumo azul en 20 de gloria. Muchachos, muy atentos. Dispararon desde la derecha, está en 10. Señor, está atento para la derecha. Realizando el lanzamiento. seguimos, seguimos, seguimos Me curo, me curo, me curo, soy muy valerio. ¡Aguila, Arias, sargento! Están avanzando. Sí. ¡Hágale, hágale, hágale! Águila, aquí Poseidón, solicitamos que no disparen a las viviendas, ¿listo? Recibido, Poseidón. Uy, ¿cómo le mide cuánto? Uy. Esto está encorcelado, va ¿vamos ¿Eh? a ver? Ok, vamos. Voy a ir por acá porque eso no está quieto. Último, listo. Okay, vamos. vamos, vamos por acá. Hay muchos ahí, güey sí, sí. Yo no sé A la derecha, por eso le estoy diciendo que por la izquierda Es que ahí, si, si me voy para para acá, la cara, Voy por la, me la me nada, izquierda, voy por no la nada, izquierda nada. No, por la izquierda no Bueno, pónganse de acuerdo A la izquierda hay más poderosa Acá, pero ¿Qué pasa si no hay? Mantén, ¿me copian? Por el norte están Gloria, ¿me copias? Eh, aquí Gloria, por ¿Ustedes están todos sin coche? Info, tenemos un caído, cambia Copia, hagan la marcación con un mamadillo, les mandamos al médico, cambia 6-1, eh, ya lo estamos defendiendo, pendiente. Un C4 Pio limpio esta habitación. Eh, Roca, Roca, detrás de esos no, no. arroz, viene el enemigo. Esa no se puede abrir, esa no se puede limpio, abrir. Pio ¿Eh? limpio, limpio. limpio. No tan limpio. Esta casa está limpia. Eh, sargento, todo Señor. Tome... Dos más. ¿Listo? Me limpia la vivienda de la izquierda. Todo lo que es la parte izquierda. ¿Listo? Para el salto, para A el ver, Sainz, diez conmigo. Vámonos. De, Ah, no, si me escuchas, coges sí, toda la bueno, mitad sí, del pueblo liso. Eh, Antes solicitamos que ustedes tomen toda la parte derecha del pueblo, limpien todas las viviendas que les sea posible el cambio. Recibido, nos encontramos en la zona norte del pueblo, estamos recibiendo fuego ¿Sí, sí, del centro. Sí. Comenzamos sí, sí. a partir, Copy. En la juega, que ahí fue baleado, en la juega. Y luego ya hacemos una adicación con homo de la posición aliada, Ay, a cambio, a juega Hágale, sí, hágale, hágale, hágale Nos ¿Dónde estemos? ¿Qué está? Hay un Perro. policía, hay un policía Sí, está abriendo, está abriendo ¡Policía! Copy, manténganlo aquí entonces Antes aquí Poseidón ya tenemos un VIP cambio. Todos los canales de la ponal que me copian en 120 ya tenemos un VIP cambio. Águila 1 aquí Poseidón me copia. ¿Qué? Aquí hay aquí Águila 1 le copio Poseidón? Estamos, estamos, estamos de... Águila, solicitamos el andamiento estamos, en todo estamos, el bosque estamos, del eco por donde veníamos cambio. ¿Quieres que revisemos las casas aquí izquierda primero? Listo, águila 1 copiado. Eh, es que el... Y que se aliste el águila 2 que en 5 minutos máximo salimos, ya tenemos un VIP cambio. Recibido para águila 2. por donde Confirma, todos los equipos tienen bengalas y humos azules, Listo. Ahí la 2, puede iniciar el descenso, cambio Recibido, tengo el humo azul, en visual, Esto ya, calmados, nos vamos El chiste pisar, ¿te o no? Voy a caer en el S JP, tira la granada ¿Un Voy tirar una de fragmentación a ver si la ves mejor Me confirman zona de despejada 5 de 60 Uy, se mató, se mató Se mató, parcial ¿Quién es ese? Segurísimo que se mato. Ya. Bueno, súbanse, súbanse a ese, subanse a ese. Confirma, ¿este es Águila 1 o Águila 2? Águila 2 en tierra, adelante, a orden, a orden, a orden, a orden. El 1, vámonos, vámonos. Aquí la broca, ahí la broca. Vámonos. Los fui, fui, los fui. No, fui, no, fui, no, fui, no fui. Eso me dolió. <ríe> Vamos. Hey Simón, ¿cómo vamos? ¿Fiel o qué? Eso vámonos, vámonos! vámonos. ¿Quién, falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Vamos! ¿Están todos? ¡Bueno! ¿Quién quedó? Uy, alguien se botó. Alguien se botó. Me copia copiado, siento Esto ha cambiado asiento. Ok. Todo es completo. Bien. Que Excelente. Yo, pues, que se quedó poquita gente. ¿Qué pasó? ¿Quién se quedó? Alguien se cayó. Alguien se cayó. se necesitan que regrese? No, no, no. ¿Quién sí. se quedó? No, no. Nadie se cayó. Perfecto. Perfecto. Claramente, Gloria. Muy bien. bien. ¿Quién se cayó? Ya, ya. Nadie, nadie. Ay, me dolió. Bueno. ¿Qué son dos así? Eh? Da la luz, cantan esto, lo toca uno. silencio Ay. Paso ah. interior <risa> user left your <risa> channel muchachos bien tramados trumado que yo cuando vi ese árbol <risa> man, otro de contrapagar, apagar otro y ¿no? sí, ya se <risa> nos sale más por eso no es bueno quitarnos la visión nocturna de los cascos porque user entre ya logramos colocar la visión no, sino que yo, yo te estaba mirando cómo estaba recogiendo la gente. Yo, eh, chere. User disconnected from your channel. Y no, sin querer tuve pérdida. Entonces, te intenté recuperar. Cuando yo... No, bien muy es bien. El árbol, el árbol, el árbol. Ya, después de oh. que pasa... Ahí.